Hola a todos, os voy a presentar un pequeño tutorial de la aplicación World Mosaic de eh, Poetry si la buscáis en el app Store. Para empezar, aquí tenéis un resumen de todas las funcionalidades de la aplicación. Podéis ver si pulsamos sobre la ID de resumen, nos daría esta información, nos va explicando las posibilidades. Que ahora, pasa paso en este minuto tutorial, os voy a explicar más por lo menudo. La primera opción sería pulsar en este recuadro de aquí arriba, y aquí nos deja la opción de cambiar el patrón de, de la nube de palabras. Nosotros lo hemos cambiado, hemos escogido el sol. Eh... Luego podemos cambiar el color de la letra pulsando en esta opción de aquí abajo siguiente posibilidad será cambiar el tipo de letra y escogemos el que más nos guste o se acomode a nuestras necesidades otra opción que nos deja es cambiar el formato vienen unas formas predeterminadas que serían las que aparecen en este recuadro y además podemos pulsando en draw a shape crear nuestras propias formas. Como veis, yo he creado esta H para este, esta nube de palabras. También nos permite introducir eh, un texto en el fondo de, de la imagen o donde queramos localizarlo. Es decir, un texto adicional. Eh, por otra parte, nos deja cambiar el Color de fondo, background, sería este y sería en esta opción. Incluso podemos eh, sacar una imagen de la cámara o de nuestra librería de imágenes. Y luego, para modificar el texto, en este caso yo he puesto texto de palabras con H: hablar, herir, hierba, hola y huerto. Usaríamos sobre esta opción y ahí nos deja introducir las nuevas palabras. Como podemos ver aquí, eh, si pulsamos sobre el botón de ed editar nuestro texto, pues nos abre un cuadro de texto donde podemos ir configurando las palabras que queremos introducir, es decir, palabras sueltas, un poema, un texto, lo que nosotros queramos. Finalmente podríamos volver a cambiar el formato, es decir, el patrón de nuestro diseño en el momento que quisiéramos. En este momento, por ejemplo, nosotros hemos escogido este patrón. Y esto va a generar una, un formato imagen, entonces le daríamos al botón de exportar y que podemos publicarlo directamente, bueno, pues en email, en Instagram o publicarlo a través de Twitter o si no darle a grabar. Si pulsamos sobre grabar, se guardaría en el carrete de fotos de nuestra cámara y ahí lo tenemos. Y esto es todo, espero que el pequeño tutorial os haya sido de utilidad. Muchas gracias.